para mí hola otro nuevo vídeo por aquí muy emocionante y el día de hoy construiremos bueno convierto mi cuarto en una sala de cine sí, si han dado cuenta de que se me cayó un tinte, es porque hermano me lo metió. Pero bueno, nada de payasadas y ahora sí vamos. Y a ver, es que sinceramente ya no necesitamos nada. O sea, ya hasta la sala reservada. Pero ahorita se las enseño. Bueno, se las voy a enseñar. Bueno, ahorita van a ver la sala. Pero primero tendremos que conseguir las bases de O sea, no vamos a comer nada. Porque ahorita no tengo hambre. Ahorita voy a grabar un video. Sí. Que construyo la habitación de mi padre en una sala de cero así que no vamos a comer porque ahorita ya comí así que vamos a la sala pero espera espera espera la papá la francesa muy bien pues vamos a la sala ¡Ah! ¿Qué voy a salir? Bueno, pues por aquí es la cara. Con su foquito y todo. Aquí le podemos poner ahí es el mando Bueno. Vamos con la peli. A ver. Simple, yo quiero ver la de... Bueno, ahorita la investigamos. Pero vamos a buscar una que esté buenísima. Primero que nada, meternos a esta aplicación. Ugh. Qué rico es estar en una sala. Por cierto, esto va a ser el asiento. Uy, qué rico, ¿no? Bu bueno, nosotros lo que viene haciendo vamos a buscar. Este... ¿Cuál vemos? Hmm. A ver. Ya sé. Vamos a ver una película. Sí, ya sabemos que... Vamos a ver una película. Vamos a ver una película. Bueno, aquí ya estamos en el... Típico... Película. Así que lo primero que tenemos que hacer... Este no. que Para el... tenemos que irnos a Juli Pingüino y también Julián Juli Pingüino y Julián Pandita son mis propios de estos. ¿Saben cuál vamos a ver? ¿Saben muy bien cuál vamos a ver? ¿Saben cuál vamos a ver? Bob Esponja al rescote. ¡Sí, señor! ¡Ah, oh, no me equivoqué! Aquí está. Tenemos aquí ya todo listo. Aquí ya tenemos todo el bando listo para ver la peli. Vale, la pantalla la voy a poner. Bueno, esta pantalla, bueno, ¿la pantalla dónde la pondré? Ah, pues pues si sí, la pantalla va a estar aquí. Yo la, aquí me voy a sentar yo. La silla. Muy bien. Que estoy súper mega emocionado. Bueno. Uh -huh. ¡Hostia! Muy bien, pues lo podemos... A ver... Hmm. así te olvida la película hasta luego en la bolsita hasta luego